De hoy, ¿cómo valora usted el primer mes del gobierno de Luis Abinader? Vamos a ver qué dice la gente acerca de cómo, eh, qué opinión le merece las decisiones que se han tomado por el gobierno de Luis Abinader, muy nuevecito todavía, ¿verdad? Un bebé prácticamente, si se pone uno a analizar. Sí. Pero bueno, háganos el feedback 421. 829-451-3381, esa es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Bien, continuamos entonces con el contenido de nuestro programa. En el día de hoy, Abinader se dirige al país en primer mes de su gobierno. Anoche, ayer tarde, me enteré así, medio como de sopetón. No se anunció mucho, parece, sino que fue como medio rápido. El anuncio salió en redes de que el presidente iba a hablar. Habló unos 10 minutos. Cinco, eh, se refirió a temas cuatro, puntuales. Cinco minutos y algo. Cinco minutos. Uh -huh. okay. Se refirió a temas puntuales, no fue un discurso, en realidad fue como una, vamos a llamarlo una intervención breve del presidente. A veces en una inauguración se habla más. En la noche de ayer el presidente del país, Luis Abinader Corona, se dirigió para cumplir el primer mes de su gobierno, con una, un breve discurso de aproximadamente cinco minutos. El mandatario ofreció una especie de resumen, ...de las acciones llevadas a cabo. Mira, lo maquillaron al presidente. Sí, hablar... eh, ese fue el, el, el elemento más... ...que llamó más la atención. Ajá. El maquillaje y el delineador. Al hablar sobre los pasos que ha dado su gobierno en el sector salud... ...y enfrentar la pandemia del COVID-19... ...reiteró que el gobierno decidió incluir dos millones de dominicanos y dominicanas... ...en el Servicio Nacional de Salud para que en este año 2020 todos tengan una cobertura universal y gratuita para nuestros compatriotas. Dijo además que están realizando un levantamiento de toda la estructura del gobierno para ver dónde malgastaban el dinero de los dominicanos, refiriéndose al gobierno anterior. Recordemos que ha sido varias las denuncias de irregularidades, mal manejo y corrupción hechas por el mandatario y otros funcionarios de su gobierno. Ahí está el discurso breve. De, quizás sería bueno hasta oírlo, ¿verdad? repetirlo, sí, porque sí, son cinco minutos y tenemos tiempo. Giovanni, ¿qué te parece si lo repetimos completo con audio para que el público y nosotros record, re, recordemos lo que dijo el presidente en el día de ayer? Bueno, mientras tanto, yo voy a saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yerjan. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios. Por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Saludar sí. a una ferviente espectadora nuestra del programa, Doña Tatica Tavares, Taveras, que siempre ve el programa. Bueno, saludos para ella, un abrazo desde acá. Vamos a ver el discurso de Don Luis Abinader Corona, adelante. Un mes tomé juramentación como presidente de la República. Y hoy quiero hablarle a ustedes, dominicanas y dominicanos. Son ustedes quienes me eligieron, son ustedes quienes votaron por un cambio, son ustedes con quien vamos a transformar este país. Entonces dije que este sería un gobierno transparente y que rendiría cuenta siempre. Ayer presenté mi declaración jurada de bienes y esta es la primera vez en la historia que se hace de forma formalizada y transparente. Hemos hecho muchas cosas en estos primeros 30 días de mandato. Desplegamos una intensa agenda de reformas para hacer real el cambio que te prometimos. Lo primero fue acometer las acciones urgentes que el COVID-19 nos obliga. Decidimos incluir 2 millones de dominicanos y dominicanas en el Servicio Nacional de Salud SENASA. A partir de este mismo año habrá cobertura universal y gratuita para todos nuestros compatriotas. Este es el plan más ambicioso que jamás un gobierno ha puesto en marcha en el sector salud en la historia de nuestro país. Este plan de acción, iniciado ya para contener la expansión del COVID-19, incluye realización masiva de pruebas PCR, la contratación de mil médicos que estaban desempleados, la habilitación de más laboratorios públicos y la autorización a laboratorios privados para realizar más pruebas, Incremento la disponibilidad de camas y la inclusión y participación de los ayuntamientos y organizaciones sociales en el manejo de esta crisis. La pandemia no discrimina entre picos y pobres. Ningún ciudadano va a enfrentar esta crisis que atenta contra sus vidas solo. Estamos a su lado para ayudarlas. Sin embargo, no hemos descuidado el efecto de prioridades. Destinamos ya 40 mil millones de pesos para que todos los jóvenes de la República Dominicana no pierdan ni una sola oportunidad de su futuro. Pusimos en marcha planes para nuestra educación pública, tanto en recursos materiales como en la formación y capacidad del profesorado. Nos hemos adaptado rápidamente a las circunstancias que nos han puesto la crisis, porque a nuestra llegada no existía plan alguno previsto. Asignamos recursos especiales a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS para que sus estudiantes puedan tener educación virtual y salvar su semestre. Estamos invirtiendo más de 420 millones de pesos para que el sector turístico se recupere como motor que es de la creación de empleo y la economía de nuestro país. En el sector de infraestructura, arrancamos la planificación para iniciar la construcción de la autopista del AMBA de Santiago a Puerto Plata, también convertir el puerto de Manzanillo en un gran centro de operaciones logísticas y de generación de energía para crear miles de empleos, así como el proyecto de 3.000 habitaciones hoteleras en la zona turística de Pedernales, siempre respetando nuestro medio ambiente. Para impulsar el campo, colocamos a través del Banco Agrícola 5.000 millones en créditos para los productores a tasa cero. La reactivación económica y la generación de empleo necesitan que movilicemos todos los instrumentos de inversión que estén a nuestro alcance. Hemos eliminado estructuras paralelas, organismos superfluos y estamos haciendo un levantamiento de toda la estructura de gobierno para ver dónde malgastaban el dinero de los dominicanos y las dominicanas. Tengan por seguro, nadie quedará impune si ha malversado el dinero del pueblo. Por ello designamos un Ministerio Público Independiente cuya Procuradora debe actuar con autonomía y solo guiado por la Constitución y las leyes de la República. Un cambio trascendental en nuestra historia. Apenas comenzamos, y nos queda mucho camino por recorrer. Hemos empezado a dar los primeros pasos, y vamos a hacerlo con ustedes. Porque el cambio es una tarea de todos, es un propósito compartido, y entre todos hacemos el mejor equipo. Muchas gracias, y que Dios les bendiga. Bien, bien, ese fue el breve discurso del presidente de la República, Luis Abinader Corona, Yerian. Bueno. Eh... Bueno, pero es que todo lo que él dijo allá lo sabíamos. Sí, sí. Es una especie de un resumen. Sí, él hizo de... rindiendo cuenta. De... Sí. sí, una especie como de resumen de lo que ha sido su gobierno. Buenísimo. Eh, ¿cómo? ¿Su inicio? Sí, su primer mes de gobierno. Eh, yo esperaba un discurso de, de, de toma de decisiones, ¿verdad?, donde se iban a informar las nuevas medidas con relación al COVID, la respuesta con relación a lo que la gente está pidiendo sobre el toque de queda. Eh, yo esperaba otras cosas, esperaba que se refiriera al tema de la educación, porque recuerden que estamos hablando del presidente de la República, no estamos hablando de... de de un alcalde, estamos hablando del presidente de la República, que naturalmente cada vez que toma eh, la palabra o que avisa que va a, a dar un discurso, que... Crea expectativas. Esa crea unas expectativas y todo el mundo esperaba eh, específicamente lo que es el tema del COVID, que se hablara de las nuevas medidas que se van a tomar con relación a la situación del COVID a propósito de que la gente está pidiendo el cese del toque de queda, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, hay una corriente de opinión y una tendencia de que sea eliminado y la gente esperaba, eh, por lo menos yo esperaba, eh, que él se refiriera a ese tema, esperaba que se, refir se refiriera al tema de la educación con relación a lo que está pasando, tanto el conflicto interno que hay dentro del Ministerio de Educación, eh, con relación a los directores eh, distritales y regionales así como también esperaba que se, a que se refiriera ya al plan de inicio del proceso de capacitación de los docentes eh, que inicia el próximo 18, estamos hablando eh, en esta misma semana inicia ese proceso de capacitación de los docentes y esperábamos que se, a, a que se refiriera a esto y si se quiere a, a la ya el plan de inicio de preparación de lo que tiene que ver con el año escolar. No fue así, básicamente se limitó a, a repetir lo mismo que se ha dicho durante todo el mes volvió a recalcar con aquello de, lo, de la de, lo, de la corrupción diciendo de que si que van a investigar en cada en cada institución eh, y aquí creo que, aquí creo que falseó un poquito el presidente cuando decía vamos a investigar no no es que es que ustedes vienen acusando desde hace tiempo y se supone que ya ustedes saben dónde quiénes son y dónde están desde el principio se viene diciendo que hubo eh, eh, corrupción aquí, corrupción allá. Entonces se supone que, eh, en vez de decir, vamos a investigar a ver si alguien, que fue así, si alguien eh, eh, utilizó o malgastó fondos del Estado. Pero es que ustedes lo vienen denunciando desde, desde hace tiempo, de que, de que el gobierno pasado no, fue... La, la nota que tengo aquí... Eh, ¿Podemos escuchar? Dice... dice... Dijo además, están realizando un levantamiento de toda la estructura del gobierno para ver dónde malgastaban. Eso quiere decir que él está afirmando que malgastaban, pero están determinando cuáles son realmente esos, esos gastos. Pero si, si cuando tú escuchas el discurso, él, él, él habla él habla de que eh, eh, nadie en el caso de él quedará impune. O sea, eh, claro. es un discurso repetitivo el de la corrupción, como aparentemente para mantener a la gente en esa expectativa. Yo considero que el presidente ya debe asumir sus funciones desde el punto de vista del presidente de la República en funciones, no de, de, de campaña. Y tratar de enfocar, de focalizarse, ojo con esto, con lo que estoy diciendo, pero, focalizarse en los puntos que la República Dominicana necesita. Pero mira, mira, hay una cosa, es que el Estado Dominicano es un Estado muy grande. Hay que tomar en consideración que en un mes... Tú no puedes hacer un escarceo completo del Estado. Entonces, no lo mencionas. Hay que darle, hay que darle el beneficio. Entonces, déjalo aparte. Porque tú tienes que colocarte en el contexto. ¿A qué se está refiriendo el presidente y sobre qué está, está eh, planteando esto? Es el Estado dominicano donde hay... Señores, aquí hay una vaina que se llama Instituto de la Aguja. ¿Qué es eso? ¿Por nombraron una gente ahí? Por eso te estoy diciendo, porque me acordé cuando tú estabas hablando del Instituto de la Aguja. ¿Qué es eso? y la aguja. ¿Y la aguja? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es lo que ¿Fabrican agujas? Sí, no. Pero nombraron una gente ahí, en principio bueno, se criticaba sí, eso, claro. en agujas, que era eso, por ahí nombraron una gente. Entonces, eh, con esto concluyo, ya? a lo que yo me sí, refiero ahora. es que en este momento eh, de tanta vaina, sensibilidad, miren, la situación económica que está, que está viviendo la República Dominicana y el mundo entero, la situación de salud y la situación de educación deben ser ahora, por lo menos para el presidente, ya para la procuradora es otra cosa. Que mira Germán, tome un discurso y diga todo lo que ella quiera. Miren, Germán, pero el presidente tiene que focalizarse en los problemas básicos de la República Dominicana que son ahora mismo salud, educación y economía. Y economía, déjate de estar levantando expectativas eh, con relación al tema de justicia, déjale eso a la justicia déjale eso a la justicia y al fin y al cabo eh, enfócate en lo que te corresponde como presidente de la república que es atacar los problemas fundamentales que afectan al país en estos momentos Francis, mira Luis Abinader de hecho nos, nos dio muestra desde el inicio de ser un hombre que trabajaría de forma transparente de hecho una de las medidas o políticas de nombramiento más novedosa fue la de planificar a través de un Twitter, de Twitter, de la red social Twitter, sus menciones acerca de quién estaría al frente de alguna institución. Es decir, planificó la designación de, sus, de su gabinete, a través de Twitter. Eso siempre lo vi no innovador, pero sobre todo transformaba la opinión pública de la especulación a proyectos concretos de designación que daba paso también a que la población tuviera la oportunidad de evaluar previo a su designación a esos funcionarios. De hecho, pudimos ver cómo nosotros definíamos los nombramientos de cada uno de los que él fue dando, alejando la especulación, siendo concreto, firme. En lo de ayer, diría yo que por la misma situación en la que hemos vivido en pandemia, de corta transición, de apenas de un mes, también él ha ido dando pasos que tienden a poner en contexto en qué se está ocupando el gobierno de la República Dominicana, dirigido por Luis Abinader. Ciertamente que ya sabíamos, parte de esas acciones, como es en salud, como es en los procesos de activación del campo a través del Banco Agrícola, que es una información importantísima porque dentro de toda este, esta carga económica que ha resultado tener el gobierno desde que inició la pandemia, el Estado, hay que recordar que Luis Abinader está dando continuidad a lo que, a, a lo que ha recibido del pasado gobierno. Eso, y ese, ¿Eso incluye salud también? Todo. Porque el, todo el Estado es el mismo, en ah. condiciones organizacionales. Ahora, el presupuesto, Luis Abinader apenas ha podido hacer un complementario que le dé respuesta a lo inmediato. O sea, que tú estás afirmando que, que todo lo que se está haciendo en materia de salud actualmente es lo mismo que, que no, todo del gobierno pasado. no. No, Tú puedes mencionar alguna? me estoy hablando de la carga económica que ha resultado ah, para el, el Estado Dominicano mira, el problema ver. de salud, que con la innovación de la transformación que Luis Abinader le está dando, porque si te puedo, te puedo decir que la torpeza más grande que ha tenido el gobierno pasado fue que nunca se interesó en hacer pruebas. ¿Cuántas pruebas están haciendo? ¿Tú, tú le estás dando seguimiento a eso? Le estoy dando un poco de seguimiento? sí. <risa> Pero fíjate una cosa, ¿A que tú no puedes Sí, no porque es que están dando datos, porque incluso hay lugares donde han suspendido y donde han establecido. Entonces, con la parte de, de la economía como él la recibió, que fue basada en clientelismo y aprovechamiento de los recursos del Estado, comprobado que tú criticaste también junto con nosotros, ¿de qué ha servido? El estado de emergencia para el gobierno pasado y cómo lo ha recibido Luis Abinader, sacando desde abajo y transformando lo que ha podido, al punto que no podríamos decir que sería lo mismo de salud pública pasada a la, a la de hoy, porque hoy hay mil nuevos puestos eh, médicos que eran necesarios para poder enfrentar. Eso todavía en, no enfrentar. está en funcionamiento. Y tú lo sabes. Entonces, Eso no está en funcionamiento Esa parte, y lo pero lo dijo el presidente. no está en funcionamiento. Entonces. Por, me va a decir que no está en funcionamiento no está en tampoco funcionamiento y tú lo sabes. los 5 mil millones que anuncia para activar el campo, a tasa cero. Vamos a ver, vamos a ser sensatos y mirar lo que estamos presenciando, estamos analizando lo que él dijo. Y por eso yo estoy hablando de que con la proyección que ha llevado Luis Abinader, no está dando un paso de transparencia y sobre todo de hacerle saber a la población que no lo está haciendo solo, que requiere de que la población esté enterada, cosa que nunca hacía aquel que está hablando más después que él no es presidente que lo que cuando él fue presidente. En ocho días ha hablado más o hemos escuchado la voz o el timbre de voz de Danilo Medina más que cuando él fue presidente en ocho años. Luis Abinader es lo distinto y es lo que yo estoy apostando a que la República Dominicana siga respirando aire distinto. Porque apestaba ya el otro. Bueno, mira, si saca de contexto el discurso del presidente, indudablemente que va a encontrar todo lo que dice Yerjan. Ahora, si lo traes al contexto, te darás cuenta que lo que está haciendo es un resumen de las cosas que se han, se han ido mencionando, que el gobierno ha estado haciendo. Eh, algunas probablemente todavía sean eh, propuestas que no hayan comenzado por razones que nosotros no tenemos... Tiempo. Eh, no exacto, y no tenemos... No tenemos información fidedigna sobre eso, como el asunto de la contratación. Ya se sabe que han contratado médicos, pero bueno, hay una intención y se ha dicho públicamente por el presidente de la República lo que quiere decir que no pienso yo que mañana va a saltar él con que no, no se van a hacer esas contrataciones porque no hay cuarto. Si lo dijo es porque tiene el presupuesto para eso. Entonces, yo lo que pienso es que hay que dar un poco el beneficio de la duda porque indudablemente que eh, lo que ha habido aquí es una información, un, un pase de de lista de las cosas que hemos venido haciendo un relato, exacto, en cuatro en, en 30 días que incluso él comenzó su discurso de campaña eh, eh, de toma de posesión diciendo este va a ser un, un, un gobierno de la transparencia y en la rendición de cuentas, con esa misma frase comenzó Luis Abinader su discurso cuando la toma de posesión lo que quiere decir que él está cumpliendo de alguna manera eh, con eso eh, y a, a, de acuerdo al discurso y a lo que uno ha visto en los medios de comunicación a través de estos días que han transcurrido desde el 16 de, de agosto pues indudablemente que él ha tocado todos los temas, ha tocado el tema salud eh, que no sea lo que uno entiende que debe hacerse ya, pero bueno un gobierno no tiene un tema o dos tiene muchísimos temas o sea, tiene hasta eh, una institución que se llama Inaguja y yo le voy a decir qué es eso, porque me acaban de informar, El producción me acaba de enviar una nota que dice que INAGUJA es una institución dependiente del Ministerio de Industria y Comercio desde el 22 de octubre del año 2013, okay, mediante el decreto número 308.13. En INAGUJA formamos a mujeres en condiciones de pobreza en el área de vestir y de manualidades para así insertarlas en el proceso productivo de la nación. Fomentamos la creación de microempresas en la industria de la confección textil en todo el territorio nacional a fin de promover y dar seguimiento a los nuevos agentes de producción. En Inaguja también tenemos talleres para la confección de prendas de vestir ejecutivas y operativas para cualquier institución o empresa, ya sea pública o privada, que requiera de nuestro servicio. Es una, industria, es una, una institución pública a, eh, orientada a la confección, a la tela, al hilo, la aguja no y la tela. A propósito de aquí, eso, escúchame, Francis, uh -huh. si María Esteve nos escribió y dice que el Instituto de la Aguja, ellos se encargan de desarrollar la industria textil en Exacto. el gobierno, uh -huh. como la confección de uniformes de la policía, de el ejército y el, el diseño de uniformes escolares. ¿Te recuerdas ¿Qué, yo, ¿Qué yo pienso? ¿Te, Vamos, te déjeme recuerdas recoger? cuando inició Zona Franca aquí? Sí, hace ya un tiempo, sí. Claro. En el 89, por ahí. Exacto. Yo trabajé ahí. No existía la más mínima experiencia para ocupar siquiera una máquina industrial de la que se utiliza ahí okay. si una aguja hubiese estado en aquella época se hubiese, hubiese preparado ¿Hubiese que ya veníamos con una experiencia gente? de zonas francas sí. que aunque es un tanto eh, diríamos eh, de poco salario al, en principio porque uh -huh. hay gente que gana muy bien siendo sí. operario sí que es mejor que estar en cualquier institución privada eh, o normal, de la, por ejemplo, en la banca, que hay muchos profesionales, administradores de empresas que son cajeros. Eh, bueno, eh, yo lo que, lo, que entiendo, lo que entiendo básicamente es que no, no tanto el contenido, no tanto el contenido del discurso, sino hay un aspecto que no hemos tocado y es el aspecto ...de que el presidente con esto... ...lo que hace es que le está diciendo... ...a sus electores y a todo el país... ...que ya no son solo sus electores... ...sino todo el país... Eh, ...miren, yo soy quien administra lo que ustedes me pusieron a administrar... ...y lo que pasó fue esto... ...durante este primer mes... ...o sea, eso tiene un valor... ...dentro de lo... ...de lo ético-político... ...y dentro de lo... Eh, ...que... ...lo que constituye, ¿verdad?... ...un, un, un, un entender cuál es la función... ...de un funcionario electo, usted es el administrador de un negocio que se llama República Dominicana... ...que es propietario, propietario de todo el dominicano, o sea, es, es, eh, todo el dominicano es propietario en, en, en una parte de ese negocio... ...y por eso el administrador de nosotros nos está diciendo qué fue lo que hizo durante el primer mes... ...en que le dimos la administración, eso tiene un valor que hay que verlo en su justa dimensión... Ojalá, quizá no mensual, pero sí cada cierto tiempo el presidente de la República eh, plantee eso. Eh, entiendo ayer ya en cierto modo, porque dice, bueno, yo lo que esperaba es que el discurso del presidente fuera para proponer cosas y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Él está rindiendo cuenta. Realmente eh, eso vendrá en, eh, en el camino. Lo que pasa es que es preferible esto, a que comiencen a prometer vaina y que después no aparezca. Pre no precisamente por eso que tú acabas de decir que si se quiere pudiera eso eh, entenderse como una especie de contradicción. Si tú no has podido en un mes hacer nada, ¿de que tú estás rindiendo cuentas en vez de focalizarte en lo porvenir? Pero yo no creo que tú pienses que el presidente no ha hecho nada en un mes. No, no. no. Yo quiero que tú me menciones, y quiero retar a cualquiera verdad que me diga a mí, en materia de salud, ¿cuáles han sido los cambios trascendentales que se han dado ya de manera eh, eh, eh, concreta? Que tú me digas a mí, mira, eh, llegaron aquí... No, vamos no a hablar sé. con tu amigo Luisito, a ver qué... qué Pero es, que, qué me, que, porque que me que me digan a mí, por ejemplo, mira, que esta medida la cambiamos por esta. La, no contra, ha habido la contratación de los médicos. Pero si que esos médicos aún han médicos. entrado, óyeme bien, ya se habla de que hay 400 que están listos para entrar, de esos mil. Pero no es verdad que esos médicos están trabajando. Entonces, bueno, pero hasta... ya hay 400, Yerian. Pero lo que te digo es el problema es que amado, tú miras el vaso medio vacío. No, pero pero tú. Pero, pero, pero, pero, tienes mentira, que mirar el mundo como un poco. Tienes optimismo. que entender que este programa es un panel y que si tú tienes una posición, yo tengo otra. Porque no yo podemos no, venir no, yo todos no a, que, a pensar igual. Yo no creo que tú yo no quiero que tú tengas la, la posición mía. Exactamente. No entonces, quiero. cada quien defiende su posición desde eh, de su punto No sea no, no, No, es no, no verdad, lo que pasa. Mira, Espérate, no, espérate. No, pero él es. Muy rápido. Porque tú dices que es de opinión y tú a lo que se dice. Lo ataca no, y no quiere que yo a ti estoy se te... yo, no estoy atacando, yo no estoy atacando lo que dijo Amado, yo estoy defendiéndome del ataque que él le hizo a lo que yo dije, para que, para que para estemos en sí, contexto. Sí, sí. Lo que yo he dicho aquí, que el gobierno de Luis Abinader uh -huh. no, hay, no ha, por ejemplo, ha, ha puesto en práctica una sola medida real, concreta y actual que tú puedas decirme: mira, el toque de queda en vez de las 5 lo subieron a las 3 de la tarde. Eh, se están haciendo mil pruebas. ¿Por qué? Porque incluso el propio ministro de, Educa de, de Salud Pública, señores, dijo, se están haciendo menos pruebas porque ahora hay, hay menos gente que la necesita. Por eso lo dijo señora, el señor del seguimiento a la prensa. ¿Cuántas pruebas se están haciendo? la que eso está ahí. ¿Cuánta gente se está muriendo? la que eso está ahí. Nada ha cambiado, la cosa sigue igual. Y tú me dices a mí, ¿cuáles son las medidas? Si la única medida... Diferente es que se habló del nombramiento de mil médicos, pero esos mil médicos aún no han entrado al sistema y por tanto hasta ahora eso no tiene un efecto sobre, sobre el COVID porque si no han entrado esos médicos, verdad. se dice ya que hay 400 que están listos para entrar, pero si no han entrado eso no puede tener un efecto real sobre, sobre el COVID porque no han entrado. Entonces, ¿cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno? Pero crea una expectativa. <risa> crea una expectativa no, no, que de alguna no, no. manera... cambia. cámara, cambia Alguien que cambia, me diga a mí, oye, diga mí qué es lo diferente Dime. que se ha hecho sí, vamos actualmente. Vamos a de manera concreta. No, no en promesa a futuro. No, no, no. no, no. De Mira. manera concreta, que tú me digas a mí cuál medida se ha tomado con relación para enfrentar el COVID. Cuando, cuando un presidente habla y habla en el contexto ah. de de un mes de labores es que está hablando de acciones concretas que el gobierno está desarrollando lo que tú debieras de estar pidiendo es el impacto que tendría esas medidas a futuro en el desarrollo porque incluso hablar de mil personas hasta para procesar su, nombramientos, sus nombramientos son toma contrato, tiempo. me imagino que son contrato. claro que sí, toma su tiempo Ahora, de que ya están en posición y están identificados, eso es concreto. Espérate, vamos a una llamada. Vamos yo, estoy a ¿Eh? yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, eh, hablemos lo que yo quiero que tú de realidad. realidad. Vamos a la llamada. Un mes, ¿Cuál es eh? la medida qué, concreta? Buenos días, saludos, saludo buenos días. Un mes. Eh, eh, buenos días, buenos días. Óigame, eh, yo quiero expresar mi opinión sobre lo que ya han. Siempre está unimiento, un, yo es soy una persona que todos los días veo este programa, uh -huh. eh, que el programa te doy cuenta que ya, ya no ha dejado su peledeísmo que tiene en la cabeza, que nos sale descensado al pueblo Y no reconocen nada de lo que el gobierno estaba haciendo. Este gobierno... Respóndamelo pero, usted la pregunta. Dímela. Eh, dímela ¿Cuál dímela, medida, dímela. cuál medida concreta ha tomado el gobierno desde que asumió el 16 hasta ahora, de la cual estemos viendo un resultado diferente en, con el tanto del COVID. Dígamela. Yo te la voy a contestar fácil, fácilmente. Recuerda que Luis Abinader ayer cumplió un mes en el gobierno, un gobierno completamente destrozado sí. de esquina en esquina que lo destruyó el PNB en cabeza de la Medina. Es lo primero. Y que un gobierno que llega a un país completamente... Esa no es la pregunta, es la, eh, dígame cuál es la medida concreta. Vamos no, lo que de desarrolle, vamos a ver. Deja, no, que, se, que, se, de de deja que conteste, deja que conteste de ¿verdad? Que vamos a ver. A un país completamente destruido por las cuatro esquinas, como lo entregó Valido a él. no entiendes tú que es que va a tener magia? ¿Que va a tener magia? Tú, ¿Tú pretendes? Porque tú, todo tú lo contradices, todo tú lo contradices. Yo le voy a explicar. Y, y, y te voy a decir también. <risa> Esa medida, a decir, tú quieres? Mira, ayer mismo anunciaron que estaba en castillo Pimentel haciendo pruebas rápidas que nunca lo había hecho el gobierno Charlatán que salió. Están haciendo eso, la, la, el anuncio de los mil médicos que ya hay 400 listos para entrar. Anuncio. Los no, médicos no, no, tienen que primero prepararse para poder entrar y tú quieres que ya entren. Y en 18 <risa> años, ¿qué hizo? No a la medida que tomó cuando para hizo el pueblo. No la pudo contestar. Sí, Bien, no dijo, la pudo contestar. La no me mencionó una gracias, sola la que se haya Mira, gracias. La, la medida para mejorar. Mira, Yelian, la... actual, porque está, eh, los médicos son a futuro. No, no, Estoy no, hablando de es, algo ahora, actual, a, es ahora. Ahora se está Menciona haciendo la? la inclusión de 400 médicos primero. ¿Cuándo? Ya. Pero ¿cuándo? Pero, óyeme, el 19 de agosto anunció el 19 de agosto <ríe> se incrementó. Óyeme esto. En agosto ya, el gobierno el había otorgado, como lo hizo para la UAS, ¿ustedes recuerdan? Eso sí es concreto. Eso fue concreto. Eso, pues concreto ese es concreto. mismo día se le entregaba al Ministerio no al ministerio de Salud 15 mil millones de pesos, de, 60, de, de 52 mil a 66 mil. La es decir, que le entregaron la para UAS. El, para el en plan, el plan en educación, 70 mil lactó. Sí. Oye, cosas, lo es decir que... que es un recuento de las acciones ya para él y el ya son no es realizaciones. Con pero cuántas, cuántas para cuántas son son realizaz... para Cuántas la encontró él eh, en, en el Ministerio de Educación. Vamos a, vamos a recibir una llamada. Sí. Adelante. adelante, buenos Espérate, días. Espérate. Que la adelante, recuer... no, <risa> número, <risa> buenos días. <risa> el número lo recuerdo que estaban adelante. ahí en almacén. Adelante, adelante. Ah. buenos días. <risa> buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Le escucho. Escuchamos. Habla Daniel de San eh, Hay que entender a Yayan. Si es, es, está en una realidad, eh, Yayan quiere ver hechos, no teoría. ¿Te es igual que Siquio Siquio pidió los primeros 100 días y todavía el pueblo se mantiene arropado en basura. Entonces va, va a pasar los no, cuatro no. años. En basura no está arropado porque Ayaya se ha hecho se el trabajo. No, aquí. no. Usted le Mira. Mira. San Martín, ya la recogra, ya. La la y ya la Ahora, una cosa, como ciudadanos, ¿qué debemos hacer para evitar esa acumulación? Yo quiero que me la pregunte, que nadie Míralo se hace ahí. la pregunta. Eso es del 15 de septiembre, ¿cómo estamos hoy? Uh -huh. A 17, hace ya. dos días. Dice, ministro de salud, soy Diario. Tenemos 400 médicos listos para incluirse. Eso es bueno y yo los saludo. Pues ya. Pero no han entrado. O sea, pero, tú no puedes decir ya que ya. lo que es hoy. Pero espérate un momentito. Pero me imagino que Es que no. Claro. Pero claro. Lo que Yo quiero que tú me digas a mí pues es es concreto, cuál ¿no? ha sido la medida diferente. Los 15 mil millones que se, la, se le dio a Salud para que empiece a hacer todos estos trabajos. Es lo que quiere ¿Y qué se, se ha hecho? Dos millones. Dime si no se están es lo que inscribiendo. Que se lo perdón. LV. dígame y si no se. Dígame si no se están inscribiendo no para así, el sistema no de político. salud, Senasa, él quiere que se lo 2 millones, eso es concreto. O sea, llámate, llámate eso a es eh, eh, llámate a Frantejada a Fran para que te diga cuándo no, se inscribieron. Renunció eh, antes de, de terminar no, su gobierno. No, pero independientemente de Fran, te puedo decir a ti, la gran cantidad de gente que se incluyeron aquí en el sistema de Senasa, en, en el seguro de salud de Senasa, ¿eh? No es de que ahora dos millones. Ah, ¿Y entonces cuánto, yo te voy bien? a decir, entonces. ¿Cuántos se incluyeron en los últimos años? Te voy a decir Cuando ah, Leonel pero, Fernández si, le dejó el gobierno a Danilo, es, no estaba proyectado es que si todo es, eso. Si, entonces, si no tú, me pongas con esos Mientras ejemplos. tú lo veas de manera política, ¿Y tú? no lo vamos a entender tú? nunca. Yo estoy hablando de datos. Bien. Pero de datos no que te estoy dando y tú no lo quieres aceptar. Y aquí... No lo quieres aceptar, Yaya. No, yo estoy hablando de aquí de datos Pero los datos de yo le estoy dando de 15 mil millones a la salud no, vale. El dinero de la UAS Los 2 los millones que está disponiendo para que se incluya Me en el sistema Las la laptops la laptop. Aún no. cuando estaban en Albacete Pero dónde por estaban? Por lo menos estaban entregaron que no la querían dar. <risa> sí. Se la querían no llevar para valor, su casa No tienen el valor de decirle <risa> que esa laptop la encontraron ahí ¿Qué estaban ahí? Se la querían llevar para su casa, no se la pudieron sí, llevar. Eh, la encontraron ahí y qué bueno que la entregaron. Sí, pero, pero, pero gracias a Dios que la transición pues, se no, la agarraron. agarrado. Nosotros la tenían agachada. Se eh, la agacharon. Pero qué sé. Es Señores, son las 7:42 minutos. Se ya. la querían llevar. Vamos Cien, a ver. Amado. Hay una llamada se aquí. Yo no la quería no, no. dar. Vamos a recibir a Dios, a la... No me dejaron nada. Sí, y mira, después vamos a recibir al oyente, a, amiga o amigo que está sí, al teléfono. Adelante, buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. Sí, le escuchamos. Bueno adelante, pensado, adelante. adelante. Buenos días. Ay, ay, ay que de por Dios que vea la política, y se ponga a, a comunicar, porque es lo que está politiqueando, que no está la <ríe> Quillao. No, no, no. Es ¿Cómo a ¿Cómo va a ser? No, no diga eso. Bueno. Gracias, muchas gracias, señores. Hay otra llamada. Adelante, buenos días. Adelante. Ay ay ay. Wow, Adelante, está. El cheque. ¿Cómo fue? Aló no, no, dime de nuevo. ¿Quién es que tiene no, cheque? No, no se escuchó, pero yo creo que hablo de un cheque. ¿Que sí, yo tengo un atención, cheque? si encuentran algún cheque mío, atención la gente del PLD. Tráigamelo. PM, si encuentran algún cheque mío eh, eh, del PLD, que eh, tráigamelo, que yo lo recibo. <risa> claro, si aún Era, lo encuentran. Cae por ahí. muy bien.